Hola gente de YouTube, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo video Y hoy les traigo un muy buen video que tenía muchas ganas de hacer Ventajas y desventajas de jugar en el servidor de Edgeware EU Antes de que empecemos con las menciones, debo decir que este todo de cosas es mi opinión personal, si crees conocer más o crees que me faltó alguna cosa, puedes dejarla en los comentarios y yo con gusto la leeré para próximos videos. Si eso, ¿no? que Empezamos con una de las desventajas más grandes y por el cual este servidor se lleva el número uno en esto. Así es amigos, como lo vieron ustedes mismos, los famosos DC, o más conocidos en el bajo mundo. Eh, espera, no, no se suponía que aquí tenía que... Eh, el editor, por, por favor, el editor. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y es que en este servidor es tan normal, que te saque hasta ingresando tus datos. Uf. luego de un largo día de trabajo, tengo muchísimas ganas de entrar al juego y disfrutarlo con mis amigos. No que tendrás grandes traumas con esto. Así que tranquilo. No necesitas llamar 20 técnicos. Porque tu juego de monas chinas te saca. Pero si maldecir con todas tus fuerzas. Agame Force. Continuamos con las desventajas y pasamos a trazo de meses las actualizaciones. Ya vimos que tan temibles pueden ser los DC. Pero si ahora te hablo de EU, el servidor europeo, es inevitable pensar en lo atrasado que van sus actualizaciones comparado con otros servidores. por y es que esperar una actualización son meses Y me Por algo literalmente este servidor Es considerado el servidor del pasado La razón de que muchos otros jugadores Quieran estar en otro servidor Eventos Recompensas Balances Mapas personajes, no, y muchos otros objetos... ¿La chingadera? Yo no, la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. No. Son una de las muchas cosas que tendrás que esperar en este servidor. Ahora te invito a que recuerdes muy bien este punto de las actualizaciones, porque te lo mencionaré más adelante. Siguiente y última desventaja de este vídeo ya hablamos de dos temas muy molestos para cualquier jugador que esté en este servidor ¡Corre! ¡No mires atrás! Pero ahora vamos a hablar de su mala optimización. Dado que este servidor recibe muy pocos mantenimientos para el cuidado del mismo. Por parte de la empresa que lo lleva provocando pantallas de cargas largas, la bu entre otros. Arruinando así mucha de tu experiencia en el juego. ¿Dónde te sentaste, Game Force? Bueno, bueno. Muchas desventajas, ¿cierto? Pero no vine a hablar solo de lo malo. También te daré muchas ventajas. De por qué merece darle una oportunidad a este servidor. Incluso quedarte, disfrutar de él. Así que ya saben, quédense en el vídeo Y bueno gente, empezamos la primera ventaja a tope de energía. No solo en este servidor todo es malo. Si nos enfocamos en lo bueno y hablamos del servidor EU... Lo primero que se te viene a la mente es su maravillosa economía Ah caray, eso sí me interesa eh Este servidor europeo tiene una de las mejores economías NDIS En muchos de los objetos que alguna vez quisiste comprar Yo no soy rico, soy un pobre con dinero Cansado de vestir a tu PG con ropa de 7 días Porque al ver el tablero de tu servidor te pide un riñón no te preocupes, en el Edgeworld EU, al tener grandes cantidades de jugadores de distintas comunidades, hacen del servidor mucho más activo y mejoran la economía. Eso te ayudará a ponerte bien mamadísimo en muy poco tiempo. Siguiente ventaja de estar en el servidor EU. Y muy importante ¿Recuerdan cuando le dije que guardara muy bien un punto en las desventajas? Bien, te lo recordaré oh, shit. Here we go again. Hablemos otra vez de las actualizaciones atrasadas Ahora vamos a verlo de forma muy distinta Para algunos jugadores es molesto esperar tanto Para otros es totalmente lo contrario yo quiero de lo que fuma este tipo. Shh, oh, caro. Pues si lo ves de otra manera, es una buena ventaja. La ventaja de tener actualizaciones atrasadas es el hecho de poder prepararte para ellas de la mejor manera. Ay, ahora ya entendí. Oh, ah. O tal vez te perdiste de algún evento en tu servidor. ¿Alguna silla? Algún pet, algún tipo de ropa que querías muchísimo, se fue para no volver más. Tenías pensado farmear un título, pero viste que ya no te pide tantas runes y las actualizaciones que llegarán pronto. Estabas con ganas de forjar tu armadura, pero viste que aumentaron la probabilidad. No hay problema. En el servidor EU puede revivir todo eso y diría que incluso mejor. Ah, Rossi, me agrada este chico. Y bueno gente, vamos con la última ventaja de este vídeo. Este punto no sabía si ponerlo en desventajas o ventajas. Lo voy a poner en ventajas porque incluso a mí me ha ayudado en varias ocasiones a conocer más sobre un personaje en concreto. Y estoy hablando de las traducciones al español. No puedes entender el inglés muy bien, el francés, el tailandés, el... donde sea que estés jugando... Déjeme estrechar su mano de poeta poeta No importa, en este servidor, aunque las traducciones estén en Español-España Y ya sabes lo que pasa oh, oh, Incluso así, puedes entender de mejor manera o medio enterarte de cómo funciona tu personaje Cómo funcionan sus pasivas, cómo funcionan sus skills, algún tipo de potenciador que quieras usar para tu grupo, no importa. Si vienes a este servidor, podrás enterarte e incluso ayudarte a entender mejor tu personaje. Has flipado, eh. Ya no tendrás que sufrir más, amigo. Ven aquí. Hemos terminado el video y tú que te quedaste hasta el final del video... Ten, te regalo un chocolate. Muchísimas gracias por ver el video completo. Espero te haya gustado. De corazón me tomó mucho esfuerzo y tiempo hacerlo. Espero mejorar mi edición con cada video. Perdónenme por la calidad del audio en algunas partes. Intentaré cambiar de micrófono. Así que necesito su apoyo. Que compartan mucho el video. Para mejorar la calidad de los videos en el canal. Espero les haya gustado el video. Y se lo hayan tomado con humor. Mm, besazos and say bye